Con la candidata al del Carrequín Podemos, Miren Gorrochategui, a León. A León. Bueno, inevitable empezar esta entrevista preguntándole por su salud. Todo bien, espero. Bien, sí, sí, la verdad es que, mira, yo sí que conozco gente que alrededor le ha tocado, ¿eh? Le ha tocado bien tocado, además, y los han sufrido mucho. Yo, pues, toco madera, pero yo he tenido suerte y entonces ¿eh? no, no me puedo cojar yo bien, los de alrededor bien, así que todo bien. A ver si seguimos así. Estamos a solo un día de entrar en Euskadi en la fase 2. Ayer el gobierno vasco explicaba las nuevas medidas que vamos a tener que tomar a partir de mañana. Bueno, ¿qué le parece, por cierto, la gestión que está haciendo el gobierno vasco de la pandemia? A ver, yo creo que no es fácil hacer una, la gestión de esta pandemia porque es una cuestión que es una pandemia desconocida, nadie sabe cómo, cómo hacerle frente exactamente, cuáles son las consecuencias de cada paso que tomas. Es decir, fácil no es. Pero también es verdad que la gestión está siendo un poco caótica, un poquito, es decir, eh, sobre todo no te das cuenta cuando cuando ha habido críticas expresas al, al Gobierno del Estado por determinadas actuaciones eh, eh, que, que han sido tomadas en momentos mucho más inciertos y con más urgencia, y sin embargo luego a la hora de, de actuar aquí pues tampoco es que se haya actuado con muchísima más eh, precisión. Y sobre todo sobre todo, que yo creo que a veces queriendo igual imprimir esa... Ese carácter particular pues eh, se, ha, se ha equivocado, se ha metido la pata en muchas ocasiones y las, las cuestiones más claras yo creo que son, bueno, el, el, lo que ha pasado en educación es el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Eso en, en lo que es el día a día, está claro que tengo que preguntarle también por temas puramente políticos y sobre todo, bueno, pues por ese acuerdo firmado por el gobierno del PSOE y de Podemos con E.H. Bildu. Vamos a ir por sí. partes porque tiene, yo creo, varias patas. Sí. Lo primero... Sí. ¿Qué le pareció que a las pocas horas de que se firmase ese pacto el PSOE se desdijese diciendo que no se estaba hablando de una derogación integral, sino de otra cosa? Bueno, ¿qué le pareció ese ese cambio? Bueno, pues yo supongo que parte de, del Partido Socialista pues entró en pánico. Entró en pánico por las presiones que empezaron a, a, a recibir seguidamente. Entonces esa, esa, esa matización al cabo de tres horas yo creo que responde a ese pánico en una parte de, del Partido Socialista. Y, y, y sí, el, el, el, lo que lo que evidencia es eso, que hay, que hay muchísimas presiones para, para evitar este tipo de acuerdos. Lo que sí ha hecho usted ha sido poner como ejemplo ese pacto, ese acuerdo en Madrid, y ha subrayado en varias ocasiones esa labor de puente entre fuerzas de la izquierda eh, que tiene Podemos, especialmente además en Euskadi. De cara a las elecciones vascas, de hecho, su apuesta entiendo que sigue siendo ese tripartito de izquierdas con el Partido Socialista y con Bildu. Efectivamente, yo creo que bueno siempre en general en, en política ¿verdad? parece que el eje derecha-izquierda parece que últimamente no, no estaba muy en uso y sin embargo es un, un eje que, que sirve para explicar muchas, muchísimas cosas y sobre todo en estas circunstancias de, de gestión de pandemia con una crisis sanitaria tan profunda con unas consecuencias económicas tan tan desastrosas, que se preven tan, tan desastrosas, pues hay las formas de gestionar el eje izquierdo-derecha digamos que nos explica muchísimas cosas entonces es ese eje que últimamente pues, tan poco éxito tenían, ¿no? tan poco de moda estaba yo creo que sirve para, para diferenciar muy claramente proyectos de gestión de país, y en este caso proyectos de gestión de país afectados por una pandemia. si sí, su apuesta sigue siendo ese tripartito de izquierdas. Entiendo que a usted... Sí que le parecen suficientes eh, esas muestras de rechazo que se ha habido, que desde H. Bildu se han hecho a las pintadas en las diferentes sedes políticas, porque ha habido también pintadas en Bachoquis, en, en Casas del Pueblo, pero también en sedes de Podemos. Efectivamente, sí. En varias en varias ciudades hemos tenido, en varios pueblos hemos tenido pintadas en las sedes. ¿Y les parecen suficientes las explicaciones, bueno, las las valoraciones que ha hecho E.H. Bildu? Digo porque desde el Partido Socialista le piden más contundencia. No sé si ustedes también. Personalmente puedo decir ya, el que en Podemos nos puede parecer suficiente con un rechazo frontal y radical. Es decir... Trata de explicar que, que este tipo de actuaciones son inadmisibles, que han superado, una, que han traspasado una línea que no se puede traspasar. Entonces, desde nuestro punto de vista puede resultar eh, suficiente, digamos. Pero en todo caso es incomprensible, y eso sí, es incomprensible que... EH Bildu tenga tanto miedo en condenar, en utilizar la palabra condena. Ya sabemos que eso responde a ciertas inercias, pero que, que deben superarse. Y e. EH debe, debe salir de esa, de esa, esquina en la que se en la que se encuentra. Porque lo que está en juego, eh, y, y eso es lo, lo importante, lo que está en juego es poder llegar a un pacto de gobierno de izquierdas o no. Por lo tanto, lo que es importante es importante y lo demás es accesorio. Hoy empiezan, por cierto, su proceso de primarias para elegir a su nuevo Consejo Ciudadano Autonómico tras la dimisión de Lander Martínez. Bueno, de momento solo se ha presentado Pilar Garrido, la candidatura de Pilar Garrido. Por cierto, ¿va a ir usted en esa candidatura? Pues si Pilar me lo pide, sí, por supuesto, claro que sí. Yo P con Pilar con, con Pilar he trabajado... Siempre, y ya desde la universidad y después también en el Senado, también en el Congreso. Y si Pilar me pide que vaya con ella, pues yo iré a echar una mano. quiero decir ¿Y no se lo eh, ha pedido? Hombre, eh, todavía eh, todavía está confe confeccionándose la lista y en función de las necesidades, pues, pues estaré o no estaré. Yo estoy con ella trabajando, por supuesto. Entonces, esté o no esté en esa, en esa lista, yo voy a trabajar con ella. Si es necesario que esté en lista, estaré también. Este proceso de primarias va a concluir el 19 de junio a tiempo para una campaña electoral que usted aboga porque siga siendo de dos semanas sin que se acorte. ¿Cómo cree que se va a poder desarrollar? Pues la verdad es que nadie, sabe, nadie sabemos cómo va a ser esta campaña. Va a necesitar de mucha imaginación y yo espero que en esto sí, que, que seamos capaces de llegar a consensos para, para hacer que, esta, este proceso tampoco normal pues consiga las dos cosas principales que, que tiene que tener cualquier campaña electoral. Una es que todos los partidos políticos puedan jugar con cierta igualdad de condiciones a la hora de expresar su, su ideario y su, su programa de gobierno, y la segunda parte, que la ciudadanía pueda acoger y pueda entender y comprender e, y estar informada de todas estas propuestas que se le hacen y que le despierten la, la ilusión y las ganas por participar. Miren, Gorra Chategui, candidata al Endacari del Carrequín Podemos, gracias por haber estado con nosotros. Pase usted un buen día. ¡Uy, mm, ¡Venga, agur!